que vamos a estar hablando de un evento que se va a realizar del 26 al 30 de enero del próximo año, del 2022, el Foro Social Mundial por la Justicia y la Democracia. Eh, y es un foro que es realmente muy importante, que se va a realizar en Porto Alegre. Eh, el evento está organizado por movimientos sociales y entidades progresistas en las áreas de justicia y democracia, que ante los ataques furibundos eh, al Estado de Derecho Democrático en Brasil, están uniendo fuerzas para crear iniciativas conjuntas de resistencia. El principal objetivo es la articulación de todas las organizaciones internacionales y movimientos sociales interesados en denunciar las prácticas antidemocráticas de lófer que se han utilizado en América Latina y en otras partes del mundo para subvertir las democracias eh, y sus instituciones y el Estado. Y tenemos ejemplos sobrados en Latinoamérica y el Caribe con respecto a a este tema Vamos a presentar a Jeanne Magalies Saúd, licenciada en Derecho, miembro de la Defensoría Pública del Estado de Roraima, eh, trabajando en defensa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, judicial y extrajudicialmente. Además es coordinadora de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e integrante de la Comisión Étnico-Racial de la Asociación Nacional de las Defensoras y Defensores Públicos de Brasil, de la ANADEP. Y entiendo que está desde la Amazonía, eh, Jean, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno eh, estoy aquí en la Amazonia, como pueden ver, sí, <ríe> en la Amazonia se ecuatorial. Entonces, que sean sí, sí. también bienvenidos aquí a mi tierra, Raima. Muchas gracias. La verdad que es muy lindo poder conectar con este ese lugar tan importante, no solamente para Brasil, sino también para todo el mundo, que obviamente en las últimas manifestaciones que hubo en la COP26, el Amazonas es un lugar clave para entender no solamente la crisis medioambiental, sino también la persecución a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de Brasil. Hay denuncias internacionales con respecto a lo que sucedió en el medio de la pandemia, con respecto a la persecución de los indígenas en Brasil. Pero eh, en principio, Jean, más allá de avanzar sobre otras temáticas, me encantaría que nos puedas presentar, aunque sea en un breve dos minutos, eh, saber... ¿Por dónde va a ir y cuál es la importancia de la realización del Foro Social Mundial por la Justicia y la Democracia que se va a realizar eh, a finales de enero del año que viene? Ok. Eh, bueno, eh, el Foro Social eh, Mundial es una institución que existe en Brasil a, a más de 20 años. Eh, pero el Foro Social Mundial, Justicia y Democracia, eh, ocurrió en una otra realidad, en una realidad donde la democracia en Brasil está en ataque. Entonces, eh, vemos desde los años 90, 90, una grave, un grave ataque a todos los derechos humanos de los pueblos más vulnerabilizados de Brasil. Entonces, los indígenas, las mujeres, los negros, las negras. Eh, bueno, los deficientes, toda la gente que necesita de una política pública de sustentación, de apoyo y de protección, se pasaron a ser atacados por el gobierno de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Entonces, es un gobierno genocida antes mismo, antes mismo de la pandemia. Desde los años 90, Bolsonaro ha declarado que sería necesario que se morrisse más de 30.000 en Brasil de la izquierda, desde Brasil. Entonces, es un presidente que defiende cosas absurdas, defiende la tortura, defiende la muerte de los inválidos, de las personas, defiende una, una práctica eh, neopolítica que estábamos luchando a mucho tiempo para banir de toda la América Latina. Entonces, tiene una fuerza grande, porque es un movimiento que estaba ya, ...aconteciendo, ¿sabes? No, no es un movimiento después del golpe de Dilma... ...sino desde los años 90... Eh, ...no sé, la izquierda estaba un poco... ...creíamos que sí, estábamos en una democracia... ...pero no... ...es un presidente que ataca... ...todos los sistemas de justicia... ...y también lo utiliza... ...para las manobras... ...y eh, para las cosas que intenta hacer... ...siempre en contrapunto a los vulnerabilizados socialmente. Entonces, aventura de Sosa Santos, y los promotores, los defensores, los delegados, los policiales antifascistas, unidos con aventura de Sosa Santos, concebieron este foro un rato para que nosotros en América Latina podamos nos repensar en cuanto pueblo humanos que somos, en cuanto instituciones, no solo de la América Latina, pero sí de todo el mundo, ¿verdad? Porque los movimientos eh, migratorios en el mundo, y el colega habló a poco de eso, y yo trabajo con eso también aquí en Roraima. Entonces desde mucho eh, ese movimiento prueba que nosotros extrañamos la gente que nos es diferente. Extrañamos, queremos distancia, no queremos compartir lo que tenemos de ganas social. Entonces, es eh, este foro es una tentativa de traer la, la atención de toda la comunidad jurídica para lo que está ocurriendo en verdad en Brasil, con el propio sistema de justicia que ha utilizado como una herramienta de opresión contra esta gente más vulnerab vulnerabilizada. Entonces es una situación que eh, se está incrementando en los últimos años. En la pandemia tenemos hoy, él hablaba en, en 90 de 30.000. Hoy hablamos de más de 600.000 brasileños que fueron muertos por un gobierno que es omiso, que es necropolítico, que tiene una política contraria a los derechos humanos. Y deja eso muy claro para todos y todas. Entonces, este foro es la unión de la gente, de la... De, que está dentro del sistema de justicia, pero haciendo un contrapunto. Somos como una, una, una corriente contramajoritaria. Claro. Y sufrimos Bien. también persecuciones adentro de nuestras instituciones por eso. Por ejemplo, yo uh -huh. represento una comunidad de mujeres defensoras públicas que sufren violencia adentro de sus propias instituciones por el machismo, por el racismo, con el de género. Entonces, tenemos que repensar las propias instituciones de justicia a través de estos movimientos que son mayoritarios que son la gente que se insurge contra los, los maleficios de, de la quebra de los derechos humanos. Sean, Había mucho tiempo, yo hablo un poco más. No, Sean, Sean eh, realmente Escúchame. clarísimo... Se te entiende perfectamente, digo, y quería consultarte ahí porque uno de los puntos claves que vimos en Latinoamérica en la lógica de destrucción de las democracias tuvo que ver con las técnicas del loafer. Eh, vimos técnicas del loafer en Ecuador, vimos técnicas del loafer en Argentina, evidentemente en Brasil, eh, pero me interesaría en base a tu experiencia que pudieses hacer una breve idea de cómo funcionan estas técnicas del loafer para tratar de desarmar los procesos democráticos y posicionar a los candidatos del establishment. ¿Cómo funciona el loafer? Bueno, ejemplo de Brasil es una mezcla de apoyo judicial, ¿verdad? Había, había un esquema para culpabilizar Lula. Esto era muy claro. Eh, bueno, Primero el golpe a Dilma, sin pruebas, sin, sin cualquier, bueno, eso no es una esfera totalmente ilegal. Después mm. la prisión de Lula. Lula era un preso político, fruto de la, la, la lavallato que no se sustentaba por sí solo. Entonces era necesario todo un esquema judicial de decisión de sentencias, eh, de arbitrariedad. Eh, mantuvieron a Lula silenciado, como un preso político, como, como, como no se veía a muchos años en Brasil. El golpe de 1964, cuando nosotros fuimos silenciados a todos, esta es mi generación, yo viví este golpe. Entonces cuando calió a Dilma, yo, como muchos de nosotras compañeras feministas, estábamos antes, antes algo muy peor. Entonces, lo que vemos hoy es una asociación de actos que comienzan a correr con una quebra de derechos muy grande. El alabajato es muy eso, no se respetaba más. Las decisiones eran absurdas, no se respetaba la, no se respetaba la, la Constitución. El Lula silenciado. Yo vi Lula hablando en público cuando nosotros recibimos una medalla del gobierno federal de Dilma y él yo ya soy condenado mediáticamente. Entonces es una función de la media, de las fake news, de este todo el proceso que viene de, de, del gobierno Trump, eh, muy bien consolidado y que ha creado esta bipolarización en Brasil que es muy, es muy eh, mala para toda una generación que no conoce su historia. Creo también que la izquierda en Brasil ha pecado un poco en eso, ¿sabes? Porque se ha intentado una cosa con el centro, eh, se ha olvidado que la democracia, eh, aunque era muy frágil, aunque se lutaba en la trinchera como nosotros defensores, hacemos todos los días para que los derechos humanos sean respetados. Sabemos que en Brasil esto no es una realidad, está muy lejos de ser. Los presos son negros, los presos son pobres, la gente que sufre en Brasil tiene tiene clase social, tiene color, ¿sabes? Y ahora, eh, en ese momento político, no tenemos más un peso político, sí. Pero tenemos todo, toda esta estructura neoliberalista, como a mí me gusta hablar, neoliberalista, como racista, fascista, machista, ¿sabes? No es nada romántico en la situación que vivimos en Brasil. Nosotros perdemos muchos. A dos días, un artista indígena, Jaider Esbel, fue encontrado, suicidado, suicidado, en São Paulo. Estaba en evidencia. Entonces las opresiones ocurren contra esta gente, ¿sabes? Esa es una realidad en América Latina. Y para luchar contra eso, nosotros creamos un fórum. Estamos trabajando telepresencialmente a más de un año en eso. Eh, esperamos mucho la colaboración de todos y de toda América Latina y de todo el mundo, contribución porque tenemos muchas eh, actividades que son autogestionadas, entonces vamos a nos acercar de nuestras dores, de nuestros problemas y vamos a humanizarnos porque la situación está muy, está muy fría, ¿sabe? No podemos nos acostumbrar con las muertes, no podemos, no podemos ace aceptar que un presidente va en una cámara, saque la máscara, saque una crianza en su colo, en cuanto a miles de personas a morir. Entonces, hay un plano. Eso no, es, eso no es incapacidad, eso no es burrice, eso no es estupidez, eso es un plano, es un plano necropolítico, y nosotros estamos contra él, y nosotros vamos juntos contra él. Entonces, para demostrar que en la justicia hay un pensamiento contra mayoritario este fórum de 26 a 30 de enero de 2022 en una ciudad muy bonita que es Porto Alegre la capital del Grande del Sur invito a todos y eh, todas eh, para estar juntos y contribuir también con ideas también traer la realidad de las fronteras para que nosotros nos acercamos más Ojalá que, que realmente sea un encuentro multitudinario y, eh, y que realmente pueda ayudar a reflexionar sobre estos temas, pero sobre todo denunciar, denunciarlos, no solo localmente, sino de manera internacional lo que sucede. Y pensaba, Jan, eh, como para remarcar, la complicidad de muchos medios de comunicación que tienen eh, un, una función eh, muy particular y fundamental al momento de las técnicas del loafer. ¿no? Eh, medios de comunicación que lanzan eh, falsas denuncias Exacto. y en base a esas falsas denuncias se arman causas en la justicia y las justicias toman como Perfecto. referencia a lo que dijeron los medios y los medios toman a la justicia como referencia de que supuestamente las denuncias son verdaderas y parece un ciclo de nunca acabar. ¿no? Medios, eh, política eh, neoliberal, y eh, justicia, ¿no? ¿Qué, qué difícil que es ese entramado de tres puntas. Sí, verdad que sí. Eh, eh. En Brasil eh, tenemos mucha, hoy tenemos mucha hambre, tenemos mucha injusticia en toda la forma, y tenemos también la problemática de la migración venezolana. Estaba escuchando el, el compañero que hablaba sí. antes de mí. Eh, bueno, todo que dije ellos vivimos aquí también en Brasil todo uh -huh. todo y entonces eh, el foro también busca eh, que estos temas que son muy caros género raza clase que, que se sean tratados de forma interdisciplinar en todos los hechos temáticos ¿sabes? y nosotros también nos unimos a, a un foro que también es muy tradicional en Brasil en sur de Brasil que el foro Resistencias. Entonces, la gente de la cultura, eh, del hip-hop, eh, eh, también que hace una resistencia social muy grande, con acciones muy derechas, eh, para combate a la hambre. Entonces, estamos ahí, lo, las defensoras y defensores por la democracia, el, la colectiva de mujeres defensoras públicas de Brasil, la, la Asociación de los Juristas de Brasil, eh, varios varias organizaciones eh, eh, el, de, del Ministerio Público, de la Fiscalía Pública, también de jueces, de delegados, policiales antifascistas, juntos, creando un ambiente para la troca de ideas, eh, un ambiente de resistencia que se espera eh, con eso cambiar la historia de la justicia eh, uh -huh. eh, y también garantizarse la democracia, que la justicia sea en verdad un instrumento de garantizarse las verdades y los derechos humanos, no más que eso, no es un instrumento para muchas más opresiones, opresiones y para golpes como en la América Latina se si, ha uh, configurado en los últimos tiempos. Sean. Eh, por, por último, y agradeciéndote enormemente por este encuentro desde, desde la Amazonía, desde el Amazonas, desde, desde esa parte tan fundamental para nuestra América, eh, ¿dónde puede acceder la gente? ¿A qué página web o en qué lugar puede encontrar más información sobre este encuentro a realizarse en enero? Eh, eh. Yo me, no escuché la última parte de tu, de tu fala, se puede repetir. Claro, por si favor? hay un sitio web, eh, si hay alguna página, alguna página de Facebook, algún lugar donde se pueda encontrar más información sobre el encuentro, sobre este, este foro social mundial, ¿en qué lugar pueden encontrar más información? Sí, tenemos, estamos en Instagram, en YouTube, eh, en Facebook, también en Twitter, eh, como... FM, eh, bien bueno, Fórum Social Mundial Justicia y Democracia con las iniciales solo. Resiste. Entonces síganos, por favor, eh, júntense, júntense a nosotros en nosotras. Estamos, eh, estamos con espíritu, ¿sabes?, así, libertario. Estamos con espíritu de hacer cultura, de hacer movimiento social, porque somos activistas institucionales, eso que somos. Entonces, eh, somos una cosa corriente, somos outsiders. Entonces, estamos cuestionando eso que está puesto en la justicia y también cómo podemos garantizar la permanencia de la democracia a pesar de Bolsonaro y a pesar de, de todos los movimientos eh, eh, fascistas que se presentan. Muchas gracias por la invitación. Espero que mi colaboración tenga ayudado de alguna forma. Eh, bueno, sí, entonces invitados a venir a Brasil, por favor. Oja, ojalá, ojalá podamos estar ahí, Jan, Magaláes, Saúd, gracias por este encuentro y gracias por la comunicación y lo mejor para, para el foro social eh, finales de enero de 2022. Y aquí yo hablo, solo para complementar, yo hablo de, desde Tepequén, es una tierra indígena eh, aquí de mi estado, eh, aquí eh, hay caminado Maconaima, entonces es una, es una tierra sagrada para los indígenas de aquí. Entonces muy bueno hablar desde aquí con ustedes, gracias.